Todo lo que debes saber para eliminar condiciones y obtener tu residencia permanente por 10 años Si eres residente condicional y estás listo para eliminar las condiciones de tu tarjeta verde de 2 años, en este video repasaremos los puntos claves que necesitas saber para recibir con éxito tu nueva tarjeta de residencia permanente por 10 años. La tarjeta verde condicional es una tarjeta temporal de dos años emitida generalmente por matrimonio. Esta residencia es condicional si estuvo casado por menos de dos años cuando vino a los Estados Unidos. Esto se debe a que el USCIS quiere asegurarse de que su matrimonio siga siendo legítimo y que no solicitó esta residencia únicamente para un beneficio de inmigración. ¿En qué momento aplicar para la eliminación de condiciones? Se recomienda que presente su solicitud dentro de los 90 días antes que expire su tarjeta. Si intenta procesarlo antes de ese momento, el caso será rechazado y devuelto. Si presenta una solicitud demasiado tarde, ya no podrá usar su tarjeta de residencia para trabajar o viajar. Es muy importante que no se pierda la fecha de vencimiento, ya que el USCIS puede enviar su caso a la Corte de Inmigración. Tenemos una herramienta simple en el link de la descripción en el que permite ingresar la fecha de vencimiento de su tarjeta de residencia para obtener la fecha más temprana de eliminación de condiciones. Presentar evidencias sólidas sobre su matrimonio durante estos dos años Después de dos años de matrimonio, se recomienda presentar más evidencias de la que se presentó al comienzo de su residencia. Si durante este tiempo tuvo hijos, presente los certificados de nacimiento, asimismo los impuestos conjuntos de estos años y por supuesto contratos conjuntos de compra o alquiler de cualquier vivienda que haya convivido durante este tiempo. Cualquier evidencia documental de sus finanzas o vidas entremezcladas puede ayudar. Cuando contrata a Rapid Visa, revisamos su situación y le damos una lista detallada de qué incluir. Exención por divorcio, separación o fallecimiento antes de los dos años. Muchos matrimonios comienzan de buena fe y amor, pero al momento de eliminar las condiciones, hay parejas que ya se han separado por varias razones. Es importante saber que hay formas de aplicar por la eliminación de condiciones incluso si ya no está con su cónyuge. Si decide presentar la eliminación de condiciones individualmente, se debe presentar un waiver. Puede ser elegible para presentar una exención de requisito de presentación si su cónyuge ha fallecido o si se divorció o si su cónyuge le maltrató. Deberá presentar evidencia detallada para respaldar su caso. Por ejemplo, si sufrió abuso, se requerirán informes policiales que documenten los eventos. Entonces, si estás listo para comenzar tu eliminación de condiciones, Rapid Visa puede ayudarte.